Artículo 3. es de donde se genera todo lo demás, se fundan los principios generales. Yo no sé si lo dije a la mesa, digo, la mesa que han elaborado un documento, que supongo dije, que lo van a leer todos, digamos, tiene que pararse sobre los principios generales de la Convención, que son la dignidad inherente, la no discriminación, el respeto a las diferencias, la participación. Obviamente, si esta convención fue generada a partir de la participación de los movimientos, temas de género respecto a la evolución de niños y niñas y la cuestión de la autonomía. La autonomía y las obligaciones generales. ¿Para quién son las obligaciones generales? Y para los estados. Y habla de los estados partes. La nación, cada una de las provincias y cada uno de los municipios. Cuando hablamos de leyes de Derechos Humanos, no hace falta por el sistema federal que tenemos que las provincias adhieran a lo mismo, son de aplicación directa en cada provincia, como fue la Ley Nacional de Salud Mental. Estas obligaciones que tienen los Estados son las de promover y garantizar los derechos. Y acá vamos a trabajar algo que tiene que ser el punto de encuentro de todos los que estamos con esta, en esta situación. Cuando hablamos de derechos, los derechos ya los tenemos establecidos todos, ya estamos trabajando derechos de segunda generación. Cuando una persona tiene vulnerado su derecho, lo que expresa desde ese dolor y desde la vísceras, que es yo no tengo derecho, sí tenés derecho. Lo que sucede es que no podés ejercer el este derecho, que es muy distinto. Y esto me para en otro lado. El resultado puede ser el mismo, pero a mí me para en otro lado. Porque yo, en lo personal, como el sujeto violentado en ese derecho, o en una institución política, estatal, escuela, etcétera, observamos que una persona no puede ejercer un derecho, tenemos que identificar rápidamente quién no permite que lo ejerza. Esa es la cuestión. Y ahí nos vamos a llevar sorpresa. En la familia, hoy una persona en la mesa manifestaba lo que le cuesta y preocupada, ¿no? Eh, lo que le cuesta a la familia, que tenía varias personas en situación de discapacidad, poder respetar esto, claro que cuesta. A mí me puede decir, bueno, vos no tenés esta situación, bueno, no es que me tocó, tengo otro problema. Pero, esto de identificar quién no permite que lo ejerza, es fundamental, porque vamos a encontrar a la familia, podemos encontrar en el trabajo, el Estado. Hay que identificar e intentar. Resolverlo rápidamente, no quedamos. No tengo derecho, bueno, no tener derecho a dar al congreso como vienen toda la semana, los miércoles y los martes. Nos rodean el congreso y reclaman establecer tal derecho. No, el derecho está primero, hay que conocerlo, hay que tener una participación activa ciudadana, cosa que las personas con discapacidad todavía están lejos. Porque las personas con discapacidad no son ciudadanos con discapacidad, son personas con discapacidad o capacidad diferente. Ustedes piensan en la ensalada que tenemos. Y acá hay que dar ese juego. Ciudadanos con discapacidad. Y en esto de, de garantizar los derechos, justamente el Estado tiene que tomar todo esto y garantizar que pueda ejercer esos derechos. Un docente que trabaja en una escuela pública tiene que garantizar que ese alumno o alumna estudie en igualdad de condiciones. Un funcionario político lo mismo, en el Poder Judicial lo mismo. Digo, este es el punto de encuentro. Que el otro, el otro sujeto con discapacidad pueda ejercer el derecho de la misma forma que yo. Hay personas que no van a poder por la limitación que tienen. Y ahí la convención, lo vamos a ver bien en el artículo 12 y en otros, pone en juego los sistemas de apoyo para la toma de decisión. Sistemas de apoyo para la toma de decisión. La Convención habla de obligaciones generales con respecto a cumplir las leyes. Esta es una mala noticia para todos los argentinos que pensamos siempre que somos los más incumplidores. Sin embargo, la Convención está diciendo a cada uno de los países las leyes de discapacidad hay que cumplirlas. Informar los estados tienen que informar ¿qué deben informar? bueno, en primer lugar por el sistema que tenemos nosotros es la obtención del certificado único de discapacidad para poder acceder a la gran cantidad de derechos establecidos en la legislación derechos, no beneficios otro concepto que hay que tener en cuenta las leyes de discapacidad fueron creadas, pensadas como derechos no como beneficios y esto hay que informarlo hay que informar la obtención del curso. contaban? ¿De dónde era? ¿El hospital pediátrico? Que le informan en el hospital a aquellas personas que tienen una discapacidad o que nace un hijo con discapacidad, cuál es su nueva situación en la sociedad. Y que para poder acceder necesita, entre otras cosas, el CUR. El Estado lo informa la libertad del ciudadano dirá si lo va a obtener o no pero el estado tiene que garantizarle esta información pararse desde este lugar investigar y promover políticas es otra obligación y acá bueno cuando generamos políticas públicas con respecto a la discapacidad recién ahora estamos tomando insumos de investigación o de medición de impacto de lo que estamos haciendo Realmente las llevamos adelante, las creamos por las necesidades que se manifiestan, porque nos rodean los ranchos, como suelo decir, pero no tenemos todavía en las universidades insumos de investigación que nos den sustento para esto. Recién ahora estamos empezando. Ofrecer participación, fíjense que lo pone como una obligación general. ¿Qué es esto? Bueno, que en cada lugar, en cada ámbito donde se genere una política pública, ley, ordenanza, lo que sea, en alguna instancia las personas con discapacidad tienen que participar, ya sea en el diseño, en el monitoreo o en la medición del impacto. ¿Por qué? Porque bueno, la convención la crearon justamente las personas con discapacidad. Y la formación de técnicos profesionales y decisores políticos. Formación de técnicos profesionales y decisores políticos. 50 universidades nacionales tenemos, no sé cuántas facultades. Eh, así como hablaba de la arquitectura, en las demás carreras, díganme los que son profesionales si en algún momento tuvieron en la formación de grado la posibilidad de comprender esto. No. Esta es la realidad. El resultado es cantado. La Convención apunta a esto. Formen. Pero formen desde el derecho y formen desde la concepción del modelo social. Toma de conciencia. Vamos al artículo 8. Habla de sensibilizar socialmente, que está bueno sensibilizar, pero a través de la sensibilización tiene que venir la concientización, porque si sensibilizamos solamente, terminamos llorando todos, ¿no? Pobres angelitos, pobres los chicos un pobres esto, no. Sensibilizar, amoldamos, después bajamos línea y concientizamos de los derechos. La lucha contra estereotipos y prejuicios, superar falsas percepciones, y acá me viene a la memoria ejemplo de la Fundación PAR, en donde trabajo ya hace muchos años. Fundación PAR, PAR es de pares, PAR. Ya en Villa en Buenos Aires, somos 14 personas, éramos 15, 14, y que tenemos varios programas. Un programa que es el que coordino, que tiene que ver con todo esto, Participación Ciudadana, donde tenemos un 0800, después se lo voy a dar. Este, yo dejé material para que distribuyan también. Pueden llamar de cualquier parte del país para que los acompañemos cuando tienen determinados problemas para que los asesoremos. Un programa de inclusión educativa, donde trabajamos con escuelas de todo el país y hemos trabajado en provincias como Corriente y Santa Cruz y nos fue bastante bien, aplicando un índice de inclusión donde cada institución educativa tiene que revisar sus prácticas y eso es un lindo baile, a nosotros nos encanta. programa de inclusión laboral. Nosotros hemos logrado en 25 años de existencia incorporar, incluir en las empresas privadas más de 2.000 personas con discapacidad. Más de 2.000. Eh, trabajamos, tenemos como 20 computadoras, todas con eh, software para personas con discapacidad visual. Hoy, hoy día la computación, hay que saber si sí o sí, si no uno queda fuera. Trabajamos... Con ellos los acompañamos para que puedan diseñar su perfil laboral. Porque, a ver, vamos a abrir un paréntesis, vamos a hablar de trabajo. Nosotros vivimos en la Argentina, que es un país capitalista. ¿Sí? Yeah. Y acá para conseguir trabajo, aquel que pudo desarrollar más habilidades, más capacidades más alguna otra cuestión, es el que más posibilidades va a tener de triunfar. El triunfo le hace obtener un empleo. Después vemos las condiciones lineales, pero obtener el empleo. Y ahora en el medio parecen las personas con discapacidad que tienen derechos y quieren trabajar. ¿Qué problema? ¿Por qué qué problema? Porque encontramos que todo el trayecto de vida no se apostó a la autonomía, no se apostó como se tenía que apostar no se intervino como se tenía que intervenir, para que ese sujeto, en un modelo capitalista de trabajo, pueda trabajar. Pero pueda trabajar por la capacidad que tiene. Y no, como en muchos lugares, se va por la discapacidad. Nosotros trabajamos desde ese lugar. Y cuando empezamos a trabajar con estos sujetos, en cuatro encuentros, con estas personas, y encontramos todos estos déficits en la formación. Pero bueno, ahí vamos y lo que tenemos que hacer es que en el currículum, pongan como cualquiera de ustedes, si han hecho currículum, seguramente, lo que saben hacer. Nosotros nos vendemos en esta sociedad. Y a veces cuando hay de computación, y ¿sabes Excel? No, más o menos, lo pongo igual. Inglés, y qué sé lo, y esa y lo pone, y qué sé lo, tantas cosas. Y luego después va, y vemos, y si se abre la puerta, resolvemos, o no hacen eso. Y bueno, nosotros hacemos lo mismo. Y después vamos a la otra parte. Ya tenemos el perfil laboral. Vamos a buscar las competencias laborales. Las empresas, y mamita, ahí uno encuentra de todo, van allá, miren, incorporamos 2.000 personas, así que hemos recorrido bastante, pero hemos tenido relatos como gerente de Shell, la de, de Naftas, que nos incorporó casi 60 personas, me acuerdo un gerente de recursos humanos, recursos humanos, usted fíjense las palabras, que le hablamos con el director de la. De la fundación, empezamos a hablar de las capacidades, llevamos los currículums, estos son los perfiles, bla, bla, bla, bla, y nos dejamos hablar, no hay pero cosas que a uno lo dejen hablar y no le pregunten. luego terminamos de hablar, dice yo tengo una duda. Bueno, plantea tu duda, para eso estamos. Esto de las personas con discapacidad no contagian. A ver, dice Alejandro. ¿Contagian en qué sentido? Entonces, nosotros tenemos que decir, ¿banar el relato? Claro, y el relato era absolutamente ligado a la salud y enfermedad. Es esto lo que está presente en la sociedad. Ahora, ¿qué hacíamos? Plana, morderle la yugular y si nos cerraba la puerta, no era conveniente. Hacer un poco de docencia y con bromas romper ese esquema sí. Yo le decía, mira, a vos te contagia si yo tengo gripe y tomamos mate. Ahora, si a mí me falta una gamba y te toco, no se va a desaparecer la pierna. Bueno, desde este lugar. Hoy día 60 personas tenemos en ser Otra empresa, lo mismo, fuimos, hablábamos. Tengo una duda, porque todos tienen dudas. Las personas con discapacidad eh, son tristes. ¿Cómo tristes? Y porque la desgracia que tuvieron en la vida, pum, ya desgracia, ya sabemos dónde lo ponemos, vamos a romper ese globo. Eh, llenó las mochilas, decía, de la vida, lleno de frustración. Ajá, ¿cuántas personas tiene trabajando usted? Y 105. ¿Qué son todos? ¡Pum! Para arriba como si qué barra. No, se nos suicidó una señora de expedición hace dos semanas. Ah, mire usted, qué barbaridad. ¿Y, ¿y por qué las personas con discapacidad tienen que ser tristes? Porque es que, bueno, y de ahí uno tiene que retomar. Todo esto es más tiempo. Pero no tenemos otro camino. La gente, las personas, la sociedad que no están en esta situación, no tienen ni idea de esto. Hay que haber, Nicolás. Sí, lo sé. Son los mismos. Hay muchas personas que no saben esto y formulan lo que pueden, rescatan en su historia lo, lo que vieron en algún momento. El problema es cuando hay personas que tienen, como estos gerentes, el poder de incorporar en el mundo laboral a alguien. Y también tener en cuenta nosotros, si tenemos hijos o familiares de personas con discapacidad que a ingresando en el mundo laboral, que este es el sistema capitalista. Vuelvo a decir, esto acá no vivimos. En el Unitorco o en el Bolsón, Pizza Love, todos hermanos. No, no, acá allá afuera la competencia es terrible. Y acá hay que el que es Liz, el Prof, el Mirec, el Doctor, no, miren, nos ponemos todos los títulos y si no tuvimos la oportunidad de tener un título, ustedes piensen cómo nos presentamos ante el otro. Oh, ¿qué tal? ¿Vos qué haces? pensé, ¿qué es esto? Era la importancia del trabajo. A las personas con discapacidad no tuvieron la oportunidad. Y ahí se tiene que hacer cargo, muchos nos tenemos que hacer cargo. Trabajo y para todos. Ahora, es una frase. Está buena esa frase, ¿eh? Trabajo y para todos. Bueno. Eh, esto tiene que ver con la toma de conciencia. Trabajar la toma de conciencia y luchar contra estereotipos y prejuicios. Estamos llenos de estereotipos y prejuicios. Y no desesperar. No desesperar. Accesibilidad, artículo 9. Garantizar la accesibilidad al transporte, a la comunicación, al medio físico, bueno, ya de esto hablé y fíjense que al final del artículo habla de promover la formación de profesionales para la accesibilidad. La convención continuamente, trabajen en la formación, trabajen en la formación, desde los principios generales y desde de, el derecho.